Les voy a hacer un pequeño desempaquetado muy rápido. Un review muy rápido porque no tengo tiempo. Estamos casi a, al salir y por lo tanto vamos a hacer. Aquí está. Es el Mavic Air 2S. Acompáñame. Aquí está la cajita. y aquí están las, los anillos de seguridad y Voilà, Acaba de salir. Mm. Olor a nuevo. la presentación. Una bolsita. Un material resistente. Aquí nos dice que son unos accesorios. O al parecer esto es una guía rápida. Mm -hmm. Este es. este paquete es el es el Fly More Combo. O sea, lo tiene todo menos el control. Ver, menos el control. El Smart controller. Ajá. Wow. wow, wow. bicho aquí está el bichito mm. Vamos, aquí deben estar las baterías porque pesa bastante este es el control es el, los puertos para cargar las baterías ahora se los enseño gomitas mm. gomitas y no hay más nada vamos a ver lo primero es esta caja de acá que es donde vienen las baterías tenemos una batería como les dije es un revisado un desempaquetado bien rápido fugaz aquí están las baterías una batería, Ajá, el cargador de la pared, y aquí está la otra batería. Esto que es, esto qué es, esto parece que es para cargar una sola batería. Si quieres cargarlo con el multicargador, o no, no, no, no, no, esto es para enganchar solo la batería y tiene dos puertos usb de salida para cargar los dispositivos okay, aquí está el multicargador para, para, para tres baterías uh -huh. y acá está el control el control para poner nuestro teléfono y aquí es donde están los joystick lo vamos a poner acá. Okay. Okay, y aquí está nuestro el momento vamos a ver con los accesorios ¿No? los accesorios los accesorios deben estar bueno, las, la guía rápida tenemos juegos de hélices vemos que tenemos un juego de hélices bueno, bastantes juegos de hélices de repuesto y esto que es Oh aquí es donde están, aquí es donde están los filtros. Debe estar de densidad neutra y demás. Aquí tenemos para los diferentes distintos tipos. Distintos tipos de teléfono para hacer la conexión entre el control y el smartphone. Tenemos un jueguito de joystick nuevos y aquí tenemos un cable C y USB no hay más nada nada de los huevos del hélice perfecto esto es todo esto es todo lo que trajo el kit Bueno y eso es todo amigos y voy saliendo rapidito que se me va el avión.